¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo copiar este, o pasar este, fotografías o música o videos de una memoria a un teléfono o de un teléfono a una memoria. A veces nuestro teléfono no, no tiene mucha capacidad, entonces nosotros queremos almacenar este, o guardar nuestras fotografías o videos. Entonces les voy a enseñar cómo se puede pasar del teléfono a la memoria o de la memoria al teléfono. Simplemente van a ir a una electrónica a una electrónica, y van a pedir un cable, un cable que se llama cable USB, entrada C a jack. De esta manera lo van a pedir, es este cablecito, aquí se mira, es este cable, que de un lado tiene la entrada C, que es este, para el teléfono, aquí le quito la tapita, entrada C para el teléfono, y del otro lado tiene lo que es entrada de memoria USB, entonces la memoria USB la vamos a conectar aquí y el otro lo vamos a conectar en nuestro teléfono con normal, como si fuera un cargador normal. Cuando conectemos el teléfono nos va a aparecer que detectó la memoria USB. Quiero recalcar que el, el, solamente son para teléfonos que traen entrada, este, entrada C, en este caso este, estoy usando un Samsung. Déjenme conecto el, el teléfono, el cable para que vean el, que, cómo les aparece. Voy mi pantalla del teléfono, amigos, para que vean qué es lo que aparece cuando conectamos el cable. En este caso lo voy a conectar aquí. Y una vez conectándolo, me va a detectar que se ha conectado el cable. Si se dan cuenta, aquí dice almacenamiento añadido del USB. Aquí nos pone una, una flechita, entonces nosotros solamente la vamos a, a presionar y nos pone abrir o desactivar. Esto de desactivar lo vamos a hacer al final cuando ya hayamos pasado los archivos, fotos, videos o música que hayamos decidido pasar. Entonces ahorita vamos a hacer la, la prueba, vamos a, abrir, vamos a ponerle en abrir y se nos va a abrir lo que es este, lo que trae nuestra memoria. Aquí podrán ver que dice karaokes, música y todo eso. Déjenme, me regreso y me voy a, a mis archivos. Y se dan cuenta que aquí me aparece tarjeta de memoria y almacenamiento USB. Entonces yo entro aquí en el USB y me aparece lo que, te, lo que tengo en el USB. Si yo abro la carpeta de karaokes. Miren, se dan cuenta que aquí hay varios cariocas. Es una memoria que acabo de conseguir nada más para, para enseñarles. De hecho, trae muy buenas rolas por acá de este lado. Miren, hasta de Arjona trae. Entonces, este, cuando ustedes quieran copiar una memoria, déjenme, me vuelvo a salir. La van a seleccionar de aquí a, al almacenamiento interno de su teléfono o si lo quieren hacer de, del teléfono, van a entrar a su teléfono al almacenamiento y luego lo van a pasar para este lado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo entro al almacenamiento del USB, entro, digamos, ustedes van a buscar la foto o video que quieran pasar, yo voy a entrar aquí a Carioques y digamos, quiero pasar esta canción de Ricardo Arjona a mi teléfono, la, la selecciono, la presiono y le dejo dos segundos presionado y se le pone la, la palomita en color azul y luego me dice Mover aquí abajo, yo le pongo en mover, una vez que ya, ya le puse mover, me voy acá arriba y me regreso, y me voy al almacenamiento interno, porque lo quiero copiar hacia mi teléfono, entonces entro al almacenamiento interno del teléfono, y decido en qué carpeta voy a pasar el karaoke en este caso yo le voy a poner aquí donde dice descargas, aquí seleccionamos, y aquí yo le voy a poner aquí en mover aquí, le pongo en mover aquí y estará pasándose el karaoke aquí está, miren, se pasó a mi teléfono. ¿Se dan cuenta? Ya me salgo y me salgo. Si yo quiero copiar este del, del teléfono hacia la memoria, entonces yo voy a entrar almacenamiento interno del teléfono, voy a entrar aquí donde dice descargas o donde ustedes tengan sus fotos o videos que quieran pasar, en este caso yo voy a pasar aquí y voy a regresar la misma canción de Ricardo Arjona. Este, la selecciono y le pongo en mover, me vuelvo a salir y me voy a la memoria USB que ahí es donde la voy a mover. Entonces vuelvo a entrar a la memoria y le pongo en karaoke y le vuelvo a poner aquí en mover aquí y se habrá movido la, el karaoke. Entonces de esta manera es la manera más fácil que se puede hacer o que puede existir para pasar este, nuestros videos, fotografías o música del al teléfono hacia el USB o del USB hacia el teléfono. Ya una vez que hayan pasado este, sus archivos, que hayan este, decidido pasar, simplemente bajamos la cortinita y volvemos a entrar aquí que para finalizar simplemente le iban a dar aquí donde dice desactivar y ya podemos quitarla este, del cable con toda este, seguridad. Así es que eh, espero que haya sido un poquito claro en mi manera de explicarle amigos, espero que les sirva y nos vemos en la próxima.